Tacas, las presentamos la idea como acá, es clavar y empezar a ir para arriba con tablas. Y bueno, año a año ir sumando tablas, ir sumando materia orgánica. Entonces, vamos a probar esta técnica, que lo que vamos a hacer es tapar el suelo, sí, taparlo un año o más, el tiempo que haga falta para que todas esas raíces mueran tapadas. Y a partir de ahí, de esa capa, empezar hacia arriba con capas nuevas de tierra y de abono y materiales que tengamos disponibles. Ahí con el momento más divertido del año. Vamos a plantar el maíz. Sí. A ver, muéstrame las semillitas. Wow, guau nice. maíz Bueno, este es el bancal que la otra vez hicimos. Les mostré todo lo que tenía. Miren, ya como está. Bien, lejados. Está muy alto, mira.